Continuando con el módulo de rectificador trifásico, vamos a ver el tema 1, aspectos generales, en donde discutiremos sus aplicaciones y la topología de este puente convertidor. Comencemos. Las principales aplicaciones de un puente rectificador trifásico son las mismas que el monofásico. Lo único es que este puente se aplica para sistemas de potencia medios con niveles de tensión desde bajo hasta media tensión. Entonces las principales aplicaciones que encontramos son los cargadores de batería, las fuentes de poder, muy utilizadas por los equipos electrónicos. El control de velocidad y posición de máquinas de corriente continua para el accionamiento de este tipo de convertidor. Tenemos una parte muy importante que es la transmisión en corriente continua o HBDC, que nos permite transmitir grandes bloques de energía de, de forma de corriente continua Muy utilizado para el control de estabilidad de sistemas a través de enlaces de corriente continua Otra aplicación de este tipo de rectificador es la excitación de las máquinas de, de sincrónica Lo cual permite la generación de energía Los electrofiltros utilizados sobre todo en la industria del cemento Debido a que las partículas contaminantes tienen polaridad este filtro consiste en un condensador de placas paralelas en el cual es alimentado con DC para atraer las partículas con carga producto de la fabricación del cemento. Entre otras muchas aplicaciones en las cuales podemos estar discutiendo largo tiempo. El la esquema del puente podrán ver. Tenemos por un lado la carga activa, vamos a analizarlo con carga activa, esto ya lo hemos discutido en los otros módulos donde la carga activa es la carga más genérica que podemos analizar. Si analizamos la carga activa, pues todos los demás casos son casos particulares, la carga RL, la carga R, la carga pasivas o la carga activa propiamente dicha. Podemos ver que el puente está compuesto por tres ramas. Recordemos del módulo pasado del rectificador monofásico que una rama son dos componentes en serie. Donde deben trabajar de manera complementaria. Porque si no ocasionaría un cortocircuito a nivel de la barra de corriente continua. Entonces vamos a tener un juego de tres ramas como lo podemos ver en el esquema. La primera rama correspondiente a la fase A la segunda rama correspondiente a la fase B y la tercera rama correspondiente a la fase C. Si vemos, cada par de ramas, por ejemplo, si centramos nuestra atención en las dos primeras, en la A y B, se encuentran alimentados por la tensión BAB, es decir, que el puente rectificado en este caso se comportaría como un monofásico, teniendo la tensión AB y su complemento, la tensión BA. Es decir, si analizamos el puente cada cuatro tiristores, vamos a ver que se comporta como tres puentes monofásicos. El primero lo destacamos con las dos flechas. El segundo, vamos a destacarlo que va a ser la tensión B con la rama C y está alimentada por la tensión BC. El último está alimentado por la tensión CA. Es decir que tenemos que el puente trifásico está compuesto por tres monofásicos. Si recordamos el modelo del puente monofásico, cada puente monofásico lo moldeamos con dos tiristores, el tiristor A y B como lo vimos en el módulo pasado. Es decir que este puente yo lo puedo analizar o como tres puentes monofásicos trabajando de manera alternada o lo puedo analizar como seis puentes de media onda todo superpuesto, es decir, que la forma de onda o la frecuencia sobre la carga va a ser un sexto del periodo de la fuente de alimentación. Recordemos la fórmula, el periodo de la carga corresponde al periodo de fuente entre el número de fases rectificadas. En este caso estamos rectificando las tres originales, A, B, AB, C y CA, y sus tres complementos, BA, CB y AC. Entonces, con esta topología, vamos a pasar al siguiente tema, donde vamos a ver su forma de onda, y cómo ésta se compone sobre la carga. Entonces, agradecemos su atención, y los invitamos a ver el siguiente tema, donde vamos a ver las formas de onda que conforman el puente trifásico. Gracias por su atención.